Esta, esta tecnología es muy buena para este tipo de mercados, donde las máquinas son más pequeñas, donde tú puedes tener un, un módulo como este, como pueden ver el tamaño comparado contra mi mano es muy pequeño, donde al ser un maestro de Iolink, tú puedes ir de cada uno de los puertos a estos esclavos donde puedes tener 16 entradas o salidas, lo cual hace que tenemos hasta 64 dispositivos en campo solamente con este módulo y sobre todo guardando la flexibilidad de que estos módulos vayan pegados a la máquina, no tener que con esa densidad de entradas y salidas pudieras poner un módulo eh, modular, vayame la, la redundancia y cablear hasta cada dispositivo de esta manera, del módulo sales con un solo cable te acercas a, a donde están localizados los dispositivos y te conectas directamente aparte con un diagnóstico muy muy bueno.